Recibirá asilo político en México. A continuación, no se lo pierda. Futura presidenta interina de Bolivia promete prontas elecciones a propósito de que ya no está Evo. Señores, miren el misterioso paquete, misteriosos paquetes de cocaínas llegan flotando a la costa francesa. ¡Oh Dios! Diputados descartan voto automatizado pueda ser vulnerado en elecciones como pasó en Bolivia Hombre asesina a su esposa de 24 puñaladas Es el cuarto feminicidio en la última semana ¡Dios! Matan mujer de varias puñaladas en la vega también Otra más Ay mi madre, incremento de los feminicidios en el ámbito local regional para hoy. A continuación, muere en accidente propietario de un Rent Cars en Salcedo. A continuación esta lamentable historia, no se lo pierda. Denuncian avería, desperdicio de agua potable en la carretera San Francisco de Macorís-Nagua, próximo a la ciudad ganadera. Época navideña se comienza a sentir con adornos, decoraciones en tiendas. ...de San Francisco, Qué linda la Navidad. Moradores de la comunidad o el Distrito Municipal de La Peña... ...hoy piquetean a Edenorte a tempranas horas de la mañana. Exigen 24 horas de energía eléctrica en la comunidad Boca de Colón. Estallan protestas la mañana de hoy en la UAS Recinto San Francisco. Le tenemos todo lo acontecido. A continuación... Ciudadanos opinan sobre el regreso de Siquio MG a las filas del PRM. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa. Sobre todo. Iniciando con las noticias en el ámbito Internacional, el gobierno de México informó que concedió asilo político a Evo Morales, quien renunció a la presidencia de Bolivia el domingo, por considerar que su vida y su integridad corrían peligro. Anunció el canciller mexicano Marcelo Mexico sobre opinión. el asilo. Político que le estaba dando México a Evo Morales, que ya partió hacia México. ¿eh? Vamos a escuchar entonces parte de los pronunciamientos del canciller mexicano cuando da a conocer el asilo que le dará México a Evo. Adelante. Hace unos momentos recibió una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería Mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarias, y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Bueno, ahí está, Evo, entonces se va para México. El vuelo salió desde Paraguay porque tuvo dificultad para salir de su país, pero finalmente va camino a México, Evo Morales. Mientras vemos las imágenes, señores, de parte de... Lo ocurrido en Bolivia, como algunos autobuses fueron incendiados, todavía el ambiente tenso de algunos saqueos que se produjeron, todo esto debido a las manifestaciones en contra de Evo Morales. En tanto que la futura presidenta interina de Bolivia promete prontas elecciones, así que la presidenta interina de Bolivia anunció la próxima convocatoria de una elección presidencial a medida que el país intenta llenar el vacío de poder dejado tras la dimisión de Evo Morales, a quien México le concedió ayer asilo político. Vamos a escuchar la presidenta interina de Bolivia. Adelante. Los tiempos nos corren, el país no puede estar así de abandonado, por lo tanto estamos eh, nosotros buscando todos los caminos, siempre en el marco de la legalidad, para que esto se pueda solucionar. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Todo lo posible por pacificar el país, todas las garantías para que nuestros colegas parlamentarios asistan y podamos darle viabilidad a esta crisis que tenemos en el momento en, en, en nuestro país. Bueno, señores, ahí está. Vamos a ver entonces lo que pueda ocurrir en adelante y si Bolivia se pueda restablecer. Recuerden ustedes que Evo Morales duró, dirigiendo los destinos de esa nación, durante alrededor de 14 años duró Evo Morales como presidente de Bolivia. Miren, señores, noticia conmovedora, lamentable, muy triste, muy triste, que nos apena bastante. Eh, pero antes, vamos a ver esta información, sí. Misteriosos paquetes de cocaína llegan flotando a la costa francesa. Así, señores, que las costas francesas se han visto sorprendidas, las autoridades. Hay que ver qué, cómo entonces, de dónde lleg ha llegado esa droga. Al parecer quizás una embarcación la derramó, algo se sobró, pero están llegando los paquetes de cocaína. Flotando llegan a las costas francesas. Increíble esto. Ojalá y que, bueno, caramba, no salen ahí las imágenes eh, cuando observa. Ahí vemos uno de los paquetes de esta droga, específicamente cocaína, que ha llegado hacia las costas de eh, a costas francesas. Hay que decir que desde octubre ya han recuperado un total de 763 kilos, en especial de cocaína. ¡Wow! ¡Veamos! Acabo de encontrar un paquete. No sabía qué era y nos dijeron que había muchos de ellos en la playa. Así que nos acercamos con dudas e imaginamos que era un paquete de droga. On a imaginé que c'était un Los servicios del Estado nos pidieron prohibir el acceso a los 13 kilómetros de la fachada que tenemos en Le Pors. Esto con el objetivo de asegurar las playas y, evidentemente, por razones del peligro de estos productos que llegan a las costas. Y lo que queda entonces investigar es de dónde ha procedido esta droga eh, que ha llegado a las costas francesas, señores. Específicamente, boyando, flotando, ha llegado esos paquetes de cocaína. Mientras las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes. Recuerde que Óptica Máxima Visión es la óptica número uno en San Francisco de Macorís y toda la región. No hay otra óptica que te ofrezca todo lo que te ofrece, valga la redundancia, óptica máxima visión. Porque nosotros tenemos lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. ¿eh? Todas las marcas nosotros a un precio increíble. Visítenos. En la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir, óptica máxima visión. Continuamos con las grandes ofertas en óptica máxima visión. Lentes de marca lentes de prestigio al mejor precio óptica máxima visión la número uno Banca Chago es el consorcio número uno donde usted puede hacer sus jugadas con confianza porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero que usted se sacó bueno pues inmediatamente pase a buscar esos cheles porque son suyos Calle Juan Bautista Blanco, número 9, en el sector Hermanas Mirabal. Ahí está nuestra oficina central. Pero tenemos sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá. El consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Señores, diputados descartan voto automatizado, puede ser vulnerado en elecciones como pasó en Bolivia. De igual manera se expresa también el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño. Vamos a escuchar qué dicen ellos. Adelante. Bolivia no tiene voto automatizado, ni tiene voto electrónico. El fraude sí lo hubo. Se hizo ahí en un sistema que con boletas físicas... Y con conteo humano. Eso no es posible en un sistema de votación que es sumatoria. Usted votó, se fue su voto. voté yo, se fue su voto. Eso no es posible. Pero allá fue posible. Bueno, por eso eso lo, lo Yo ya, no lo puedo. Mire, lo, mira, lo, lo primero que yo no tengo el informe ni, ni estaba de observador allá. Lo que yo sí soy es actor de la República Dominicana y sé que aquí se hizo un proceso transparente. Porque lo que le sale es lo, lo que usted votó y usted valida su boleta, que es por eso fue que usted votó. Y le repito, le da la oportunidad de ratificar si no le sale lo que fue. Ahora podría ser que para identificar al ciudadano con su cédula, para salir más rápido en vez de un padrón manual, pues se pueda utilizar en esa parte, pero no para emitir el voto. Esperemos que el, la sabia decisión de los partidos tenga en cuenta los, los acontecimientos recientes y tome la mejor decisión para bien del país. La regla de oro de la democracia en América Latina es la transparencia. En la medida en que nosotros hagamos procesos transparentes, en esa misma medida nosotros vamos a garantizar una democracia estable. Y le decía hace un momentito sobre otra lamentable información. Bueno, las noticias que vienen son lamentables, señores. Los hechos de feminicidio, cada día ocurre uno, se siguen incrementando. La vida de la mujer para esos verdugos no tiene no tiene valor. Qué pena. Dos víctimas más en las últimas 48 horas. Una mujer murió mientras recibía atenciones médicas tras recibir 24 puñaladas con armas blancas por parte de su pareja en un hecho ocurrido en el sector Villa Blanca Primera del sector Sabana Perdida en Santo Domingo Norte. El agresor es Manuelcito Montero Hogando de 53 años quien está siendo intervenido en el hospital Ney Arias Lora, luego de ser de que él mismo se propinó diversas cuchilladas y agredió, eh, supuestamente agredido también, supuestamente por la comunidad. Vamos a ver esta información, señores. Increíble. Adelante. Tenía múltiples penetraciones en el abdomen y tenía una lesión del, del, del, eh, cardíaca, es decir, el corazón, lo que produjo el fallecimiento. El agresor tiene siete puñaladas en el abdomen, está siendo intervenido actualmente. Eh, sus condiciones son estables por el momento. pero no quería nada con él. Él vino a buscar su, su ropa que le quedaba. E hizo lo que hizo. Él dijo que se iba de una vez y duró un par de días más. Hoy que la hija me estaba boceando debido a que ella lo había boceado ya. Y eso hizo que. Que yo me despertar y bajar entonces ahí fue que encontré la... La misma historia, ella ya quería terminar la relación con él o habían terminado. Él buscó una excusa para ir y verla y matarla y era de buscar la ropa o lo que le quedaba en su casa o en la casa de ella. Aprovechó la oportunidad, la ocasión y la mató, señores. Increíble, ¿eh? increíble más otro hecho acontecido anoche Donde matan mujer de varias puñaladas en La Vega Se trata de Luisa María Báez Castillo Una joven mujer de apenas, la próxima señor director De apenas 28 años de edad quien murió eh, en La Vega anoche Mírenla ahí, esta bella mujer Murió en un hecho que se produjo en la calle 2 del sector Palmarito En La Vega la joven falleció tras recibir varias heridas de armas blancas hecha por Juan Carlos Genao de Jesús, quien se encuentra ingresado en un centro médico luego de resultar herido durante el incidente. La pareja había procreado dos hijos. El hecho ocurrió luego de que entre ambos se produjo una discusión según vecinos de la pareja. Así que ahí está. Muere esta mujer también anoche, la última víctima. Ya van cinco entonces. ¡Wow! Cinco, señores, en menos de dos semanas o en las últimas horas, muerta a manos de su pareja, las mujeres. ¡Qué pena! ¡Qué triste! ¡Qué lamentable esto! Creo que inmediatamente esto hay que declararlo de urgencia, señores, y crear mecanismos, políticas, urgentes, políticas. ¿Eh? definitivas que puedan reducir el incremento de los feminicidios en República Dominicana. Wow. Señor director, vámonos a la pausa comercial. Al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Comenzando con las noticias en el ámbito local, regional, nos llega el reporte de la muerte de Daniel Hernández Rencar. Este hombre conocido, ¿verdad? Eh, por allá, empresario de Salcedo, de este Rencar, muere en un aparatoso accidente de tránsito en la noche de ayer. Vemos imágenes de su velatorio en la comunidad de Rancho. Ahí está eh, nuestro corresponsal, Yurel González, Trató en esa ocasión de conversar con los parientes de el señor Daniel Hernández. Caramba, lamentable ese acontecimiento, ¿verdad? Que, que enlutece a esa familia. Ahí está Daniel Hernández Frenkars. Repito, murió en un accidente de tránsito en el rancho del municipio de Salcedo. Así que desde aquí nos unimos al dolor que embargan a los parientes de ese joven eh, empresario del municipio de Salcedo. Lamentable este acontecimiento, la muerte de Daniel Hernández Rencaros. Qué pena. Como nos apena bastante esto que veremos a continuación, y nos apena bastante porque tenemos, no días, no meses, tenemos años observando esto que veremos. Esto es... En la carretera San Francisco de Macorís, nagua próximo a la ciudad ganadera, antes de llegar al multicentro, todo el que va camino a Nagua, todo el que va camino a Huiza, Pontón, a La Peña, Pimentela, Castillo, Arenós, todo el que va para allá, se ha percatado de la gran cantidad de agua que se derrama todos los días en esa avería que ante la mirada indiferente de las autoridades lleva años años señores, yo no entiendo de por Dios, las autoridades de Inapa no han cruzado por ahí, no se han percatado de ese derrame de agua, ¿eh? que lleva años, y cerquitita de Inapa está esto, cerquitita de Inapa, sí, claro está, porque después, antes de llegar ahí, eh, está Inespre, antes de Inespre está Procema, luego de Procema viene ...la Regional de Salud y luego está Inapa, cerquitita. Sin embargo, esto permanece desde hace años. Es más, si usted quiere percatarse y observar la gran cantidad de agua que se derrama a diario... ...pase tempranito como lo hice hoy yo y eso que ahí en las imágenes que vemos... ...ya había terminado de brotar porque alrededor de las 7.30, 8 de la mañana... Es cuando se incrementa el desperdicio de agua potable que el derrame es más grande. Porque es en ese momento que la tubería mayor ya abastece a las comunidades de esa zona. Llámese Tubagua, Huiza, entre otras. ¿Eh? Esto hay que solucionarlo de por Dios. Autoridades correspondientes, INAPA, Juan Carlos, vamos a solucionar esto. En lo personal a mí me duele. Eso que ven ahí. Porque que tengo años y años. Y esquivando esto también. Porque es un hoyo. Al tiempo que se derrama el agua. Es peligroso también. Peligroso. Muy peligroso. Porque es un hoyo que hay ahí. Un hoyo. Repito. A modo de que esto se solucione. Y de la misma manera que se solucione. Estaremos con nuestras cámaras por allá también. Resaltándolo. ¿Eh? resaltando el trabajo, que gracias al llamado que hicimos, entonces se soluciona Pero eso hay que solucionarlo. Eso lleva años y años, Juan Carlos, de por Dios, ingeniero. ¿eh? Vamos a solucionar eso, ingeniero, para nosotros también pasar por allá y decir qué bueno, ya lo hicieron, ya se corrigió esa avería que tenía años desperdiciándose el agua, pero al mismo tiempo eso representa un peligro porque es un hoyo. Vamos a arreglar eso lo más pronto posible, ¿eh? Vamos a solucionar ese pequeño problemita. Miren, la época navideña inicia desde el mes de octubre prácticamente. Se siente la brisa, como, se, como dice acá la canción, ya se siente la brisa. Bueno, pues se siente la brisa, se siente el olor, se siente un poco el ambiente ya. Y las tiendas reflejan esto. Miren esos árboles navideños, los últimos que han llegado. Porque los árboles navideños se viven innovando de año tras año. Y miren eso, qué bonita la Navidad. Qué linda es ¿eh? la Navidad, señores. Qué linda es la Navidad. Ya las tiendas se comienzan a observar. Son, verdad, eh, están abastecidas de los artículos navideños, de las lucecitas, de los adornos. ¿eh? Y qué linda es la Navidad. Vamos a ver entonces... Qué nos dicen algunas de las personas que visitaron las tiendas hoy ¿Eh? a propósito para ver y para comprar algunos artículos navideños. Adelante. ¿Qué te parece hermosa. No, no. no, está bien, Hola. Oh, qué bonita. Uh -huh, está bonita. Los bien, está viendo, sí, mirándolo, están viendo ¿Qué, todo. Qué te parece esta época de Navidad. Preciosísimo, la época más bella y tener el año entero ¿Qué espera en esta época? Amor, paz y comprensión y en la familia unidad. Buena, está buena, ¿verdad? sí hombre, sí hombre ¿Es una época bonita? ¿eh? Sí, ¿Qué espera así. usted para esta época? Bueno, que haga mucho más amor y más comprensión entre todos Vladi, oh, la cosa está buena, que sea la gente anda en la calle, Vladi. ¿Qué espera para esta Navidad? Bueno, yo espero felicidades y que todos vamos tranquilos de sin problemas y ya tú sabes qué bien Es la época linda. ¿Linda? Qué bueno. Ver, qué, qué linda es la época navideña, ojalá y que todo transcurra en calma en armonía, ¿eh? Porque la Navidad nos unifica a todos, es la época más linda del año, sin dudas. A propósito de Navidad, ¿verdad? El gobierno ha anunciado a través del de señor con el ministro de la presidencia ha informado que a partir del día 5 del próximo mes se comenzará a entregar el doble sueldo a los trabajadores públicos del sector público. Así que a partir del de día 5 el gobierno estará entregando el doble sueldo a los empleados públicos. Qué bien. Señor director, vamos a ver qué tenemos en nuestro WhatsApp a esta hora del día. Quienes hacen contacto con nosotros. Quienes hacen contacto con nosotros. Vamos a ver dónde Joel Martínez nos envía por aquí. Una comunicación. Vamos a ver, extenso es esto. Eh, organización estudiantil. Bueno, bueno, ahí está. Es parte de las movilizaciones. Estaremos más adelante presentando lo, lo que aconteció hoy en la universidad. Eddie Gil nos envía por aquí y dice, bueno, eso es un especial, Eddie, Eddie esa es una promoción. Ahí está. especiales ext Extinguidores, dice por ahí. A 200 pesos. Está bien. Vamos a decirlo porque son importantes. Tener un, un extintor en un vehículo principalmente es importante y para cualquier tipo de incendio. Aunque ahí está. Son promociones. William Hernández nos dice por aquí. Álvaro García... Linares o Linera es el vice de Evo Morales, es el ingeniero y tiene un doctorado en matemática, es un sólido intelectual marxista, es guerrillero, eh, estuvo preso varios años, es la persona que ha llevado las, las ideas hacia adelante de lo que es Bolivia. Hoy día, y Evo, su presidente, la ha ejecutado, esa es la realidad, oigan su discurso es el mentor e ideología de ese proceso, ahí está, interesante esto, más adelante, 6470 nos envía esta foto, señor director, colóquemela por favor, Vladiv, felicitarme a mi esposo Franklin Paulino, que está de fiesta de cumpleaños, de parte de su esposa, que lo ama mucho, Claribel Mercedes, espero verlo en su programa de hoy, gracias y bendiciones para ti, bueno, ahí está distinguida Claribel, Saludando a su esposo, qué bien. Continuamos entonces con el 1433. Nos envía esta postal. Gracias. Héctor, desde el sector 27 de febrero, nos envía por ahí otra promoción. Salga de en el director. Continuamos entonces con el 0306. Hey, buenas tardes. Es para un anuncio que me, se me perdió la placa de la guagua. Haga llegar entonces, hermano, para informar de qué se trata su número de la placa o el número de la placa. Vámonos al corte, señor director. Al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Estuvimos en La Peña, en el distrito municipal de La Peña, donde una vez más los habitantes en ese distrito municipal llegaron hacia la parte frontal de la oficina de Edenorte con consignas reclamando a esa, a esa institución que implemente, que instale en la peña 24 horas de energía. Vemos la oficina como estuvo militarizada totalmente, tempranito. Miren el señor cómo estaba por ahí, ¿eh? reclamando para que le instalen 24 horas de energía en la PEN. Lo han hecho en múltiples ocasiones. Han hecho encendido de velas. Han hecho caminata, piquetes. Y no se ha escuchado su reclamo. Hoy estuvieron en compañía de estudiantes también del centro educativo en ese distrito municipal. Vamos a escuchar entonces... Las declaraciones de algunos de los manifestantes en La Peña. Adelante. Vladimir, una vez más, nosotros nos vemos obligado por la irresponsabilidad de las autoridades del norte a tener que enfrentar una lucha que, hasta que ellos no nos resuelvan los problemas en el asunto de las 24 horas, nosotros vamos a estar de pie enfrentando esta lucha. Tenemos toda una, una comunidad. Esperando que se nos resuelva el circuito 24 horas, da pena y vergüenza que en la escuela, en el liceo, no puedan usar la computadora porque no tenemos un circuito adecuado para ellos poder impartir las clases. ¿Qué necesitan? Ya la comunidad de La Peña está cansada. Hemos hecho mechonadas, hemos hecho piquetes, hemos hecho caminatas, hemos hecho todo por la vía pacífica, porque no somos personas de alterar el orden, somos personas de manejarnos con el orden. Pero lamentablemente las autoridades de Norte nos están llevando a un sistema donde nosotros no queremos, nos están empujando hacia el precipicio, porque tenemos ya más de cuatro o cinco años luchando, pidiendo un servicio que el pueblo se merece ya que en un 100% esta comunidad paga la luz y no entendemos la razón por qué es que no nos conectan al circuito 24 horas donde nos dicen que ya estamos listos prácticamente para ser conectados En representación del Liceo Pedro Francisco Bonó y en compañía con los moradores de La Peña, nosotros estamos al pie de la lucha, puesto que nosotros también necesitamos las 24 horas. Nosotros tenemos 8 horas de docencia, mientras que solamente recibimos dentro de ese periodo 3 horas de luz, mientras que los otros apagones. En vista de que las autoridades de norte no nos han prestado atención, porque no nos los merecemos, nuestro plan de lucha ha ido como lo habíamos agendado. Pues nuestro próximo paso será cerrarle todos los negocios. No va a haber clase, se va a cerrar la UNAP, porque como no somos importantes para ellos, entonces nosotros vamos a cerrar la producción de la peña. En los próximos días vamos a fijar la fecha para cerrar totalmente las labores de aquí de la peña. No habrá docencia, no habrá trabajo, no habrá nada, nadie va a salir de aquí de la peña. Ellos han protestado, lo han hecho de manera pacífica en reiteradas ocasiones, pero tanto da la gota y la gota que hace el hoyo y ya ellos no aguantan más. Ellos dicen que merecen disfrutar, tener los beneficios del circuito 24 horas porque ellos pagan la luz. Sin embargo, al parecer esto no está en los planes de De Norte porque este grupo de gente, de ciudadanos, no han recibido ningún tipo de respuesta positiva. Miren, de igual manera, se están quejando también y están exigiendo la implementación de 24 horas de energía en la comunidad de La Boca de Colón. Por allá también están pidiéndole a Edenorte que implemente 24 horas de energía eléctrica en esa localidad. Vamos a ver entonces lo que dicen los moradores en la boca de Colón. Adelante. La luz, la luz aquí nos sirve, porque aquí la luz llega como un arbolito de noche. Ya se va a las 11 de la mañana, vuelve a las 3 de la tarde, eh, vuelve a las 3 de la tarde ya a, a las 11 o a las 10 y media ya se van. Es decir, que aquí no tengamos luz. ¿Son constantes entonces los apagones? Claro que sí, que son constantes. Pero, dice que Pero la, tarifa, paga... la, la tarifa nunca baja. Ahí va a bajar. ¿Y ¿Ustedes pagan la luz entonces? Aquí sí, aquí pagamos luz. Están los apagones constantemente y los recibo siempre bien caro. Ustedes pagan su luz entonces cada claro, vez que Claro, la todo tarifa? el tiempo. ¿Cómo es el horario de la luz? ¿Cuándo viene, cuándo se va? Aquí hoy mismo llegó a las 6, se fue a las 11, llegó ahora y cuando viene a ver a las 10 y media a las 11 se va. Mañana llega a las 9 otra vez. Ustedes, los comerciantes, se le están dañando todo, los lo productos, salami, claro, sí, huevos y esas cosas. Se nos dañan muchas cosas. Bueno, aquí la luz llega a las a la 9 y se va a las 11, como son dos horas, como dice, dos horas. En la, la mañana, en la noche, llega a, la, a las 6 y se va como a las 9. Bueno, fíjate que la situación es impecable aquí en esta comunidad de Genguillo y La Boca. Ya que de lo que estamos pagando un servicio de apagón, nosotros queramos hacer un llamado a las autoridades competentes, al licenciado Julio César Correa, que por favor tomen cartas en el asunto de estas comunidades, ya que pagan el 90% del servicio eléctrico. Las autoridades de Norte se han hecho de la vista buena de estas comunidades, que son tres comunidades muy valiosas, como son las comunidades de Millo, La Boca y Colón, y le hacemos un llamado a que tomen cartas en el asunto de estas comunidades, ya que son muy afectadas por el servicio eléctrico. boca de Colón también necesita de 24 horas de energía y también ellos han reclamado esto de manera pacífica. Esos sectores hay que escucharlos, señores. Miren, la mañana de hoy estallaron las protestas en la UAS Recinto San Francisco. Los grupos estudiantiles, encabezados por el Felabel y otros, se enfrentaron, obstaculizaron la principal vía que comunica la avenida Manolo Tavares y se enfrentaron a agentes de la Policía Nacional. Eh, bombazos y pedradas Nosotros estuvimos por ahí señores En realidad el ambiente tenso Producto del efecto de los gases de las bombas lacrimógenas Que la policía respondió a las piedras De los manifestantes en la UAS Vemos los estudiantes como salieron de pavoridos Justamente por el efecto de las bombas Esto pica señores ¿eh? Molesta bastante en la vista, en la respiración y vemos los estudiantes cómo salieron de esa alta casa de estudio en la mañana de hoy, en medio, repito, de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Vamos a escuchar entonces qué dice Joel Martínez, el presidente de la Federación de Estudiantes sobre las protestas hoy en la UAS. Adelante. Bueno, nosotros en el día de hoy, tanto el FES como el FELABE ha decidido manifestarse en las calles, ya que los diferentes grupos estudiantiles en los últimos días hemos venido denunciando la situación precaria que vive nuestro histórico curne Viejo y hemos visto la indiferencia de las autoridades del centro. No se ve una intención por parte de las autoridades del recinto de invertirle a lo que es ese histórico centro y por ende nosotros hemos decidido hoy movilizarnos. No sabemos cuál es la intención de las autoridades, ellos tendrían que aclarar por qué. En más de un año de gestión no se ha invertido un peso en resolver el problema de las aulas de Curne Viejo. Sin embargo, vemos que según lo que se dice en los pasillos de la universidad se han contratado más de 16 nuevos empleados. Y eso no justifica. Invertimos en empleados, pero no invertimos en ese espacio que es histórico para nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros le exigimos a las autoridades de la universidad que eh, de una vez y por todas les presten atención a nuestro centro histórico que representa un símbolo tanto para San Francisco, Macorís, y la región, como para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, ahí está una vez más imágenes, señor director, de las manifestaciones. Repito, eh, en la UAS, recinto San Francisco, salida en agua. Este fue el panorama que se vivió eh, la mañana de hoy en medio de la quema de neumáticos, lance de basura, obstrucción de, la, de esta avenida y enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes en la UAS. Señores, continuando con las noticias, recuerden ustedes que Siquio que ayer decíamos que pasó al PRM luego de Irse al PRD, vuelve al PRM y aspira a ser candidato alcalde por ese partido, por el PRM. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Qué dicen algunos ciudadanos sobre el regreso de Siquio NG a las filas del Partido Revolucionario Moderno? Veamos. Bueno, Siquio es un hombre eh, responsable que tiene un historia eh, aquí en San Francisco de Macorís de muchas cosas positivas que mejor que para cualquier contienda y que sea bienvenido al PRM si vuelve otra vez bueno yo creo que de parte mía esa es la mejor decisión que ha podido tomar Siquio NG ya que Siquio es un dirigente que está querido por este pueblo de San Francisco y estamos esperando por él a que él se postule para para la alcaldía de aquí y por vía del PRD no iba a llegar a ningún lado. Creo que es una buena decisión que Siquio ha tomado, lo apoyo en eso. Ah, yo vi muy bien, porque Siquio es de lo mío. Bueno, esos partido ha pasado el partido Blanco y el partido morado son charlatanes toditos, no hay yo que decirle en eso. La delincuencia está acabando con nosotros, y la droga también. Siquio es un buen candidato en cualquier, cualquier partido que se ponga. ¿Por qué se fue para el PRD? y ahora volvió para el PRM no tocamos jodón esa cosa decisión de él esas son algo personal que él, si él decidió eso, amén me parece que él tomó una decisión muy personal porque él tiene mucha gente que lo admira y lo respeta porque él tuvo buena gestión bueno, es una buena adquisición porque ONG es hijo de este pueblo fue un buen, buen cínico y yo creo que hará muy buen trabajo aquí. Que es un oportunismo. Yo le llamaría que es un chantaje. Yo le llamaría por tercera vez que eso es una burla a la política de nuestro pueblo. Porque un traidor, un, de, de, un azaroso que se vaya a un partido que lo hizo gente, como si yo vino aquí de Limona. Y este partido PRD lo ha hecho gente. Tú oyes. Él no era verdad que tenía que ver que hincha pelo y cuándo previnda. No, yo lo veo bien eso porque se ahí se fortalece el PRM de nuevo. Creo yo, mi opinión. Creo que Siquió tomó buenas decisiones, ya que es un hombre de pueblo, es un hombre que sabe llegarle al barrio, a la gente humilde, lo que quiere hacer parte a un síndico como Siquió, que en su gestión hizo buen trabajo y viene con otro, con otro librito. Pero fue buena la decisión que tomó Siquio. Eso es bueno, eso es bueno, que él llegó otra vez, volvió otra vez a, la, a su casa. Y después de eso, él como síndico, fue buen síndico. La opinión que está bien, que no quiere, puede hacer que vaya el cambio, sí, está bien. Todo, todo no es mal. Opiniones encontradas de los ciudadanos sobre el regreso de Siquio NG a las filas del PRM. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor. Esta que es la fuerza informativa, sobre todo.